Estamos en abril, mes republicano por excelencia, aunque para nosotros cualquier día o mes es bueno para reivindicar la República. Tras dos años de parón, desde que la retomamos la costumbre de realizar este emblemático y emotivo acto en Eibar. ¡República! ¡República! dos, tres, República otra vez, ¡Nay no dos y tres. República otra vez, ¡Nay no dos y tres. República otra vez, ¡Nay no dos y tres. República otra vez. ¡Felices pues Es un día muy importante. Desde mi militancia y siendo hermoeira recuerdo este día con las semanas anteriores pintando la pancarta, empapelando el pueblo con los carteles del acto y luego disfrutando de un día con camaradas de todos los pueblos y de todos los sitios de Euskadi en los que celebrar un día tan conmemorativo como este, el 14 de abril. Cuando asistí a la República, cuando ganaron la, eh, se formó la, la República y ganaron las elecciones, de todo lo que iban a avanzar en el aspecto educativo, en el aspecto agrario, en el aspecto de las libertades, entonces es ponerme a todo eso, y aparte de lo que, lo que he podido leer, y recordar que tenemos que seguir conquistando todo eso, hoy más que nunca, tenemos que volver a esa situación y de hecho lo podemos conseguir. Felipe que viene la tercera. No hay dos sin tres. Prefugio, no hay dos sin tres. Estamos en Eibar un año más. Es que era Nietzsche Izquierda Unida y el Partido Comunista de euskadi EPK. Y venimos a hacer dos cosas concretas. Una, recordar la Segunda República. Recordar a todos aquellos hombres y mujeres que lucharon, incluso que dieron sus vidas. ...por defender la democracia y defender la libertad y defender la igualdad... ...y lo hicieron luchando contra el fascismo y el totalitarismo. Por desgracia, 47 años después de muerto Franco en su cama... ...sigue habiendo miles de hombres y mujeres enterrados en cunetas. Por eso hay que recordar la verdad de lo que ocurrió... ...para que no se olvide y para que las generaciones futuras... ...sepan la realidad de lo que ocurrió en este país. En segundo lugar, venimos a, re, a reivindicar la Tercera República, porque solo la República es garantía de igualdad, libertad y fraternidad reales. Asimismo, reivindicamos una Tercera República que cree un Estado federal republicano, un Estado construido de la, desde la libre adhesión y que respete la plurinacionalidad y el plurilingüismo de los pueblos de España. Hoy nos hemos vuelto a reunir, después de dos años sin poder hacerlo, las republicanas, los republicanos de Euskadi, aquí en Eibar, que es una ciudad que es eh, para nosotras un símbolo, un símbolo de la Segunda República, por ser la primera localidad donde se proclamó la República, pero también un símbolo de la lucha por la Tercera República. Hemos hecho una marcha republicana y un acto republicano reivindicando un futuro en igualdad para nuestro pueblo, un futuro que solo puede ser republicano ¡Felipe ¡Felipe pues después de dos años sin poder venir a Ibar a rememorar la Segunda República y reivindicar la Tercera, es un día de celebración hoy eh, de reivindicación de valores de igualdad que es fundamentalmente lo que, lo que nos une ¿no? y lo que nos trae hoy aquí y realmente lo que deseamos, una, un futuro con una Tercera República donde mujeres y hombres, especialmente las mujeres ocupen el lugar que les corresponde socialmente sin, sin nadie que nos imponga que no se ha impuesto desde, desde las élites. Significa un día de recuerdo por la República. Que bueno, vamos a traer la República y ya veremos. Yo A mí lo que me interesa es que tenga contenido realmente porque yo creo que no se trata de traer la república sin más, sino se trata de que tenga una serie de contenidos democráticos, de, libertad, de libertades totales y de respeto hacia las opiniones de todo el mundo. Para mí eso sería una, el contenido de una república de verdad.